sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy tenemos acá un Moto G8 Power Lite la cual está bloqueado por cuenta de Google y lo que vamos a enseñarles es a eliminarlo lo primero que vamos a hacer es muy importante conectarse a una red wifi acá en el dispositivo en este caso yo me voy a conectar y como otro punto tenemos que ayudarnos un poco con la PC gente bueno yo en este caso lo voy a utilizar Sanfin y ya ustedes saben que Sanfi es una herramienta completita, gente para que nos ayude a hacer lo que sería FRP Listo, a ver, vamos acá a ejecutar nuestra SANFIR. En nuestra computadora la ejecutamos, lo ejecutamos, lo abrimos. Listo, acá vamos a conectarnos nuevamente. Parece que hemos colocado mal lo que sería la... Si sí, justo ahí ya se conectó, entonces vamos a volver hacia atrás. Ya estamos conectados a la red y vamos a esperar a que se ejecute SANFIR listo entonces ya pues acá ya se nos ejecutó lo que es la Sanfir lo que vamos a hacer es muy importante gente nos vamos a ubicar acá donde dice Android Tools Bypass y vamos a conectar nuestro dispositivo para mandar el mensajito en este caso hacia la pantalla listo yo lo conecté entonces espero que estén instalados los drivers si ustedes le piden instalar como en continuación les voy a mostrar normal solamente lo van a instalar en este caso ya está instalado los drivers y sí, automáticamente me manda a dar el mensajito como tú puedes ver, lo en ver y ya estaríamos en Google o en YouTube bueno en este caso nos lleva Google Chrome lo vamos a aceptar y continuar, no gracias acá ya es muy fácil pues utilizando la página de GSM neo que ya muchos conocen, vamos a ayudarnos vamos primeramente a ver qué tipo de android tenemos, para eso nos vamos a GSM neo FRP entonces GSM neo FRP y buscamos vamos a esperar ahí, en este caso se nos ha desconectado la red wifi vamos a esperar nada más que se vuelva a conectar listo entonces, como les repito buscamos acá GSM Neo, la página que nos va a ayudar a hacer FRP lo cargamos y cargamos la primera opción listo, acá ya nos abre el menú gente como un menú de dispositivo vamos a primero donde dice settings damos ahí un clic y vamos hacia el dispositivo primero vamos a ver qué tipo de Android tenemos vamos cerca de dispositivo o acerca el teléfono y vamos a ver qué tipo de Android, en este caso tenemos una versión de Android 10 ¿qué vamos a hacer en este caso? Gente? es muy importante, vamos a volver hacia atrás vamos acá a accesibilidad, vamos a menú de accesibilidad, activamos esta opción y le damos en permitir, entiendo, listo como tú puedes ver en la parte de abajo ya me apareció un muñequito voy a volver hacia atrás nuevamente, este es un método muy rápido gente, voy a volver hacia atrás y me voy a ubicar donde dice aplicaciones, en este caso aplicaciones y notificaciones listo acá lo vamos a dar ver las 35 of the gas. y acá vamos a inhabilitar lo que es google play service vamos a buscar acá lo tenemos lo inhabilitamos listo vamos hacia atrás hacia atrás nuevamente vamos acá en aplicaciones y buscamos configuración de android acá lo tenemos lo forzamos y listo una vez que ya estamos ahí pues lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo o si ustedes pueden, quieren pueden volver no hay problema listo ya entonces pues acá ya nos reinició el dispositivo, vamos a dar en comenzar acá lo vamos a omitir y va a empezar la configuración, en este caso cuando esté ahí vamos a cliquear lo que sería acá vamos a no copiar, clicamos el iconito, nos damos asistente y nos va a llevar en este caso lo cliqueamos nuevamente, nos va a llevar a configuración para poder habilitar para poder habilitar google play service aquí le damos configuración listo acá lo habilitamos y volvemos hacia atrás una vez estamos atrás gente lo que vamos a hacer es lo siguiente ya yo habilité lo que es google play service lo vamos hacia atrás y acá le vamos a dar configuración sin conexión y ahí obviamente ya nos va a permitir configurar sin tipo de wifi y es el método más rápido gente que ustedes puedan utilizarlo en cualquier dispositivo Android 10, Android 11 y Android 12 lo he probado y sigue funcionando, en este caso viene a ser Motorola G8 Power Lite y pueden aplicarlo en cualquier dispositivo, y ahí tenemos ya el dispositivo completamente 50 de Google, en este caso este método funciona 100% para Android 10, solamente tiene que ser tal y como yo hice los pasos, y eso fue todo, espero un gran like y nos vemos en un próximo video.